Eh, primero vimos que se presta más atención a la parte tecnológica que a la pedagógica en algunas investigaciones que se hacen acerca de lo que sería la educación a distancia. Eh, posteriormente vemos cómo de alguna manera el docente integra la cuestión tecnológica al ámbito cotidiano, pero muchas veces el integrarlo al ámbito cotidiano o al ámbito social no quiere decir que tenga un cambio significativo en la cuestión de la práctica educativa, ¿no? Entonces, ese sería otro de los elementos que encontramos. Uno más es que vimos eh, programas que están muy centrados en la cuestión de la enseñanza, eso tiene que ver con una cuestión de transmisión y no necesariamente en una cuestión eh, de aprendizaje en sí o, o de formación, y también vimos de repente que hay algunos dirían la SEP dice que es una débil regulación, este, y Torres nos dice que es una falta de profesionalismo, porque de repente como que cada institución certifica los recursos humanos de la manera, de una manera independiente, se le llama de una manera distinta, como que eh, esto genera a veces que la misma sociedad tenga alguna desconfianza acerca de lo que sería la educación en línea de educación a distancia en el caso que planteas los profesores no tienen el apoyo de un diseñador instruccional este, para la realización de los programas o de los materiales que tienen que que subir en la plataforma o a la red en general, y al principio sí decían que se sentían muy abandonados ahora actualmente reconocen eh, que todavía les faltaría pero a veces pienso en qué tiempos, no? si, si trabajan mucho en la parte presencial, ¿en qué tiempos podrían empezar a capacitarse? y ¿Cómo se organizarían? había que hacer eso en línea, obviamente, pero pues, eh, ha sido difícil, ¿no? Lamentablemente nos está superando a nivel nacional ¿sí? el problema de la educación superior. El problema de la educación superior básicamente enfocado al problema de la falta real de capacitación docente de nosotros, los profesionales. Eh, desafortunadamente, eh, las universidades contratan expertos de contenido, como podríamos llamar ahora. Sí, pero que no tenemos una formación docente. Y es que realmente la historia de la educación a distancia en la UAM aquí en Morelos ha sido como por generaciones, por etapas, entonces la etapa anterior a la etapa actual que estamos viviendo es esta, es, esta es la fotografía de la etapa anterior, que es el sistema de educación abierta a distancia, que fueron los pininos digamos, de la UAM en la incursión de programas a distancia con contaduría y administración. Sí. Y, y sí, esta es una etapa inicial, las entrevistas se realizaron apenas el año pasado, entonces, eh, los que nos hablan son personas que estaban viviendo esta etapa de la transición, no están viviendo esta etapa de la transición también, y que nos hablan obviamente desde donde se, se ubican. Y, y también traté de recuperar testimonios de los primeros coordinadores, los fundadores, darles seguimiento.